Ahora sí, y nos vamos recorriendo el Perú con industrias musicales. ¡Aproba! Tierra tierra tan querida, con su linda ruina, el sol y la luna. Tierra in ballina, tierra tan querida, con su linda ruina, el sol y la luna. ¿De donde se mira nuestra carpa hermoso Pucha y Pampa y Santa Cruz de Chuna, De donde se miran hasta Carpadamba hermoso Pucha y Pampa y Santa Cruz de Chuna, Seguimos pasando por Panpeca, La Carran Caserioca y Panda, Llego a Pichunchuco Seguimos pasando por Panpeca, La Carran Caserioca y Panda, Llego a Pichunchuco SITIO Tan querido como yo recuerdo cuando lo pasaba con mi amorcito. Sitio tan querido como yo recuerdo cuando lo pasaba con mi amorcito. Vamos allí. Saludos cordiales para la señora aquí de y el señor Segundo Castillo por Carpalanda. Seguimos la ruta por Cerrito Blanco, pasó a Ana y Chacra, llegó a huesito, Seguimos la ruta por Cerrito Blanco, pasó a Ana y Chacra, llegó a huesito, Donde mi cholita me alegre me decía vamos llegando a Santiago el Chupo Donde mi cholita alegre me decía Ya vamos llegando a Santiago el Chupo Porque fue Santiago Inita, porque fue te este de olvidar Si naciste para mí y yo nací para ti Porque fue Santiago Inita, porque fue te este de olvidar Si naciste para mí y yo nací para ti Ahora sí, vamos a ir Con pero castillo para todos ustedes. Para que bailen y los de la manita los alcantarillos. Si es lo que